Muchas gracias, Cecilia. Buenas tardes casi noches a todos los presentes. Muchísimas gracias por su presencia y muchas gracias a Cecilia y, en general, a la Dirección o el Departamento de Relaciones Institucionales por su amable invitación para que, una vez más, podamos compartir un rato juntos, charlando de temas que espero que sean de interés. Y, hablando de temas de interés, uno de los que más interés ha concitado, valga la redundancia durante estos últimos cuatro años en los que venimos reuniéndonos en esta pecera, la mayor parte de los casos en salón de actos, en otras más tristes, porque no, no tenemos acceso al gin tonic, que es un tema fundamental en, en nuestro modo de convivencia, pues uno de los temas que más interesa con citados es, sin duda, lo referente al mundo musulmán. Hemos tratado el Islam como organización social, como, eh, como religión hemos hablado de la crisis de Oriente Medio, hemos eh, intentado entender con cierta profundidad qué es el islamismo en su relación con el islam, qué es el yihadismo en su relación con el islamismo. Eh, hemos tratado con un conocido periodista, con Ignacio Cembrero, en un diálogo semejante al de hoy, lo referente a la presencia del mundo musulmán, básicamente magrebí, básicamente marroquí, entre nosotros flujos migratorios, cantidad, integración, no integración. Y en todos estos temas siempre, de una manera u otra, aparecía Marruecos. Lo cual es sencillamente normal, por no decir inevitable, porque Marruecos es nuestro vecino. Y es uno de los países, como ocurre con Portugal, como ocurre con Francia, con el que más intensidad de relación hemos tenido a lo largo de muchos, muchos siglos. Por eso estábamos buscando el momento de tener eh, la oportunidad de tratarlo con criterio. Y bueno, pues Cecilia es una mujer, ustedes lo saben, muy competente, el departamento en el que está es formidable y con mucha anticipación, antes de que los medios de comunicación lo supieran, decidieron colocar esta sesión justo dos días antes de la visita de los reyes de España a Marruecos. Esto es criterio, esto es saber hacer las cosas y esto es sentido de la oportunidad. Así que mi respeto y felicitación al departamento. Para hablar de esto, es decir, ha presentado ya al profesor Larvi el, Arby, el Arte. Bien, Además de lo que ha dicho, que básicamente es el currículum académico, que es evidentemente muy serio, yo quisiera subrayar algunos aspectos de su personalidad o de su, o de su biografía para que le podamos conocer todos un poquito mejor. Primero, es hijo de militar, militar español, que en un momento determinado optó, tras el protectorado, por incorporarse a las reales Fuerzas Armadas marroquíes, como otros muchos eh, de sangre u origen eh, marroquí. Por las venas del de ARBI corre sangre bereber, corre sangre saharaui, eh, se ha educado desde niño en colegios españoles y ha hecho una brillante carrera académica. Carrera académica que voluntariamente, en un momento determinado, decidió, dar por cerrada porque quería iniciar una nueva etapa en su vida. Una etapa con su mujer, con María Pajés, la más internacional de nuestras bailadoras, que hoy nos acompaña aquí. Agradezco muchísimo su presencia y está, por tanto, desarrollando nuestro amigo Larbi más los aspectos creativos que los tradicionalmente académicos que ha cultivado con anterioridad. Yo les recomiendo... Eh, ...particularmente eh, porque es más accesible leer sus textos en un castellano realmente envidiable y elegantísimo... ...un castellano muy puro, muy fino, eh, realmente ex extraordinario. Eh, sobre la caridad del personaje voy a darles únicamente un dato. Acaban de llegar los dos de Beijing... Es el fin de año chino. Han pasado 34 horas de pie en un aeropuerto porque el vuelo había sido pospuesto. Mañana se va a Marruecos porque ha sido invitado por el rey de Marruecos a los actos en en, bueno, por, por, por la visita a los reyes de España. Son uno de los invitados especiales de los, de, digamos, del grupo de los intelectuales que tienen que estar. Es, indiscutiblemente, una de las personas que mejor conoce los dos países porque a los dos países pertenece, porque sueña en castellano y en árabe, aparte de hablar otras distintas lenguas. Más en castellano que en árabe. Más en castellano que en árabe. Y, y sobre todo porque, y este es un tema que va a salir continuamente en nuestra entrevista, porque a diferencia de lo que nos ocurre con Portugal y con Francia, que son países de nuestro entorno cultural inmediato, las diferencias entre Marruecos y España, entre el mundo cristiano barra postcristiano al que pertenecemos y el mundo árabe musulmán que caracteriza a Marruecos, eh, eso nos, nos dificulta enormemente el entendimiento. Es un tema que ahora veremos con, con, con más detalle. ¿no? Y por eso era tan importante que viniese alguien, no ya solo marroquí, que es importante, sino alguien que entiende y que entiende en profundidad, porque es un académico que ha dedicado toda su vida a eso, a entender las raíces, las características, las diferencias entre dos mundos. Y para ir empezando, porque ya he hablado demasiado, gracias, bienvenido. Gracias por el gintaní. Eso no he sido yo, aunque a veces hay que presionar un poco porque Cecilia no quiere darse por enterado. ¿no? También hay que recordarle que durante la sesión podemos tomar un segundo, pero ahora hay que hacer gestos porque tiende a olvidarse de estos pequeños temas. ¿eh? Y quisiera empezar eh, por, por tratar un poquito eh, la significación, la singularidad de Marruecos dentro del mundo árabe. El Islam es una cosa gigantesca. El Islam nace en el entorno árabe, pero ya no es árabe, ni siquiera es mayoritariamente árabe. La mayor parte de los musulmanes viven en otros entornos culturales. Pero Marruecos siempre fue algo distinto, algo con una enorme personalidad, en parte por consecuencia de la geografía. Está en la esquina, es el finisterre árabe, pero también por la profundidad de su historia, sus características. Eh, primero, de verdad agradezco muchísimo a la universidad, eh, eh, mi experiencia con, con esta universidad se inicia hace tres años, alguien me llama y me dice, oye, un grupo de, de estudiantes eh, españoles vienen a, a, a, a Rabat y eh, acogeles, yo en ese momento estaba en la Universidad Mohamed V, era vicerector de, de, de la universidad y, y le dije, pues vale, lo saco, que vengan vale. eh, bueno, o sea, esa, el, el, el, el que vengan acabó siendo tres días de convivencia con ellos ¿no? y eh, yo no sabía la verdad, si no so, eh, sí, la verdad ni, estoy muy vinculado a España, a Madrid fundamentalmente pero no conocía la existencia de, de, de la universidad, de la Francisco Victoria. No la conocía, no sabía nada, ¿no? Entonces los primeros contactos con, con los estudiantes ya me entró la, la, la, la curiosidad y, y empecé a profundizar, ¿no? Y me enamoré de la universidad. Por eso estoy aquí, de verdad, por, por, por, por el planteamiento académico y luego por ser lo que es y tener esa apertura para acoger el mundo desde una posición conservadora abrirse al mundo y eso es muy deseable eh, yo creo que eh, es una universidad que me dio mucho que pensar respecto a mi, a mi propia a mi propia biografía política e ideológica eh, marrocos vamos a volver marrocos <ríe> ah, en el mundo ¿eh? Eh, Es decir, la creación, la fundación de Marocos nace de una ruptura, de una ruptura entre un oriente y un occidente. Eh, el, el fundador de Marocos se llama Idris y es un, un disidente omeya. Es decir, hay una, hay, una, en fin, un, hay una lucha por el poder, lo condenan, lo persiguen y sale... Se escapa y acaba en Marruecos. Y lo acogen los autóctonos, los bereberes. ¿no? Los bereberes lo acogen porque estaban hartos de los bizantinos. O sea, hay un tema ahí político muy, muy curioso. Estaban un poco, es decir, hartos de bizancio. Porque el islam aportaba un discurso y unos paradigmas... Eh, a ver, decir... Eh, espirituales pero también de vida interesantes para la comunidad, por lo tanto la ruptura no es el, el, el, el, el hecho de que los, estos bereberes acojan a Idris eh, fue un acto egoísta y pragmático pero qué pasa decir en el momento el Idris que es un omeya de, de, de oriente se casa con, con una princesa eh, eh, eh, bereber y se crea este es, hay parte del mito pero el, los mitos siempre comportan ciertas realidades que hay que analizar y profundizar ¿no? es decir, ese casamiento entre el árabe oriental y la Bereber del norte del no, no, norteafricana genera lo que es hoy un, lo que es Marocos, ¿no? y a mi modo de ver es un país fronterizo cuya pertenencia se diluye entre el Oriente y el Occidente. Somos como un barco perdido <ríe> en, el inmenso, en el inmenso océano. Pero, claro, ¿qué pasa? Es decir, eso puede parecer como un elemento negativo, pero le da una personalidad que no tiene otro país árabe. Es decir, si hacemos, bueno, Siria podría ser un, un país comparable, Egipto, pero salvo estos tres países, eh, los, los demás países su, son, son creaciones muy, muy, eh, muy, eh, eh, muy próximas en el tiempo, son, sí, que tienen cuatro días. ¿no? Y eh, Marruecos se ha creado en ese momento y se ha, fund, se ha fundado eh, en torno, eh, y ha defendido de una manera u otra con muchísimas contradicciones, muchas peleas, porque eh, la historia de Marruecos se parece mucho a la española es decir durante siglos se han peleado unos contra otros no es decir por eso por ejemplo los turcos que estuvieron en el norte de África durante eh, cuatro siglos y medio no llegaron a Marruecos porque yo creo que dice estos tíos están peleados entre ellos que se queden que nos que liberemos de sus peleas no y los turcos nunca llegaron porque eh, eh, eh, es decir por creo que el, el, el, esa cohesión dentro de la ruptura. ¿no? Es decir, es un país muy cohesionado pero roto y ha hecho de su identidad esa cohesión. ¿no? Cuestionado pero roto es una paradoja preciosa pero perfectamente real cuando uno cuando uno está allí. Se, se percibe. La identidad marroquí es fortísima pero la convivencia es complicada como es complicadísima la convivencia en España. Sí. En ese sentido el pluralismo es enorme. En el plano religioso y ya sabemos hemos hablado mucho que el Islam no es una religión es mucho más que una religión. Pero Siendo parte del Islam, inevitablemente ha sufrido las oleadas radicales que periódicamente se dan, pero en términos generales el Islam marroquí ha sido muy tradicional. Las escuelas coránicas marroquíes han sido mucho más templadas que las que proceden, en general, de Oriente Medio y no digamos ya de la Península Arábiga. Y prueba de ello sería la convivencia con otras religiones, fundamentalmente con las juderías muy importantes, tanto la autóctona como la, la sefardí, la que llega a partir de 1492 desde España, y luego más tarde con la llegada de los cristianos, igualmente, eh, la tradición marroquí es, es mucho más tranquila, aunque últimamente hemos vivido ahí también, en Marruecos también, eh, oleadas procedentes es, es de como lo que es esa identidad de, es decir que se mueve entre la ruptura y la cohesión se ¿sí? es decir es el, el, el tema el tema eh, eh, algo es un país profundamente conservador profundamente conservador o Aquí sea, si hay nadie es decir, concepto de modernidad puede llegar pero eh, es, hay no hay prisa no hay prisa porque es profundamente conservador y el conservadurismo le da una estructura de Estado que gira en torno a la fe, a la, al Islam. ¿Qué pasa? Es un Islam que llega tardío y lo construye un evadido, lo, lo, el, los, el primer <ríe> El primer, el, primer, eh, el primer musulmán que inicia la o sea, lo que sería la, evangel la islamización de, de, de, de, de, de, de barrocos es un hombre que viene ya con la ruptura incorporada, la ruptura, la ruptura con, con, con, con Oriente. Por lo tanto, yo creo que eh, eh, es un conservadurismo, es como la, lo que dije de la Francisco de Victoria, es decir, es un conservadurismo, abierto, abierto a la supervivencia, no, cuidado, porque el tema de la apertura eh, puede confundir, abierto porque necesita sobrevivir, cree en la continuidad, cree en su continuidad. Entonces, es hay como una, la metáfora de las mareas, un paso hacia adelante, dos, para estar seguro de que puede dar un pa, medio paso en el futuro. Y es eso, es decir, el tema religioso le ayuda, ¿no? Nosotros hemos tenido, sí, Marocos, ha habido, o sea, los almohades y los y los y los, ¿cómo se llama? Almorávides son, son, son sí son marroquíes, o sea, son dos dinastías marroquíes, no de Arabia Saudita ni de ni de Irak, son marroquíes, son del desierto, son del sur de, de, de, de, de, de, de lo que es Marocos, ¿no? Eh, eh, son hiper, o sea, son, en lo que hoy el, el, el islam radical eh, se apropia del discurso de los antiguos almorávides, pues no solamente los, los islamistas marroquíes, sino los, todos los radicales, los, los fundamentalistas eh, musulmanes, eh, decir, reivindican el discurso de, de, de, de los almorávides, sobre todo los, los almorávides, ¿no? Pero eh, eh, yo creo que, aparte de la supervivencia a partir del XVIII, sobre todo el rey, ¿cómo se llama? Muley Muhammad Abdullah, eh, eh, el, el, el siglo XVIII. ¿no? Eh, eh, eh, eh, primero la, re la relación con Occidente. Eh, eh, este hombre se da cuenta de la decadencia de lo que es el imperio, lo que es el, ¿cómo se llama? el, el, el califato eh, musulmán y empieza a darse cuenta que para sobrevivir tiene que abrir, abrirse y tiene que abrirse a la convivencia entonces es decir, por ejemplo eh, es verdad que la, las juderías han existido desde siempre pero cuanto más, a ver, toman muchísima más presencia después de la expulsión, 17 y 18 ¿por qué? porque los judíos expulsados de, de, de, de, de, de, de España trajeron un conocimiento y una, un saber hacer, un savoir-faire, que los, los, los marroquíes de ese momento no tenían y se hicieron con el poder. Lo hemos hablado mucho, es decir, hoy la estructura de Estado que tenemos, es una estructura eh, donde eh, el, la, la impronta del saber judío es muy importante del conocimiento de, de judío está, es muy presente. La estructura del Estado, en parte, se debe al conocimiento judío. Entonces, eh, el, el, yo creo que, que, que, que para, para resumir, es un país que se ha construido en torno a la supervivencia, está arrinconado. Es la Galicia árabe. Es la Galicia, el finisterre. Es, es, es. es verdad, el desierto, ¿cómo se llama? El Atlas, el desierto y el mar. Y los marroquíes hasta hace cuatro días, hasta que llegaron los españoles, tenían miedo del mar. Tenían miedo del mar. Los marroquíes, decir, nuestra relación con el mar se debe fundamentalmente a los españoles. O sea, nuestra relación con el mar es nueva, curioso, porque tuvieron que atravesar hace muchos siglos tuve el estrechito de Gibraltar para llegar aquí, pero los marroquíes tienen miedo. Tuvieron, se vivían, por eso, todas las ciudades, todas las ciudades están construidas de espaldas al mar. Entonces eh, es un país, un país como eh, que tiene una permanente ¿cómo se llama?, un permanente miedo a la extinción. Y ha construido su continuidad en base del miedo a la muerte. No puedo hablar fuera de lo que soy, un escritor. Y hace falta que, que dejes de ser escritor. En ese contexto donde el eje básico es la identidad y el arraigo de la tradición, lo que tú llamas conservador que quizá sea más apropiado en términos históricos, aparte, un país profundamente dependiente de sus valores tradicionales, inevitablemente el doble protectorado, el español y el francés, supuso eh, pues una, una, una, una tensión enorme, una crisis enorme. Crisis al mismo tiempo, como todas las crisis, muy creativa, puesto que la modernidad entra en Marruecos, no voluntariamente, pero ha entrado. Y el marroquí, uno, como tú bien dices, no quiere dejar de ser lo que es, ama su tradición, se siente seguro en ese huevo protector que es la tradición, mm. pero al mismo tiempo se da cuenta, como le ocurrió a China o a Japón en su encuentro con Occidente, de Dios mío, cómo han cambiado las cosas, cómo anda esta gente... ¿Qué avances tienen? Estamos hablando ya de una España y una Francia en la segunda revolución industrial. Y eso va a llevar a las élites marroquíes a revisar sus postulados. De ahí que la recuperación de la independencia en la figura del rey Mohamed V da paso a un Marruecos que reivindica la tradición, pero que es muy francés. Más aún, ya la capital no va a ser sí. la que fue, Fez, la capital histórica una de las medinas más hermosas de la creación, que nuestros alumnos han podido ver como nadie, gracias a este señor, eh, y, y, y en cambio la capital se asienta en Rabat, que nunca fue ciudad uh -huh. tan importante, eh, porque allí se asentó, en la capital del Protectorado francés, sí. y han empezado con un tiralíneas a crear avenidas, a levantar edificios. Es la modernidad. Uh -huh. ¿Podrías hablarnos algo de, de, este, de este curioso intento de adaptación de la tradición a la modernidad en torno primero a la figura de Mohamed V, que es un rey breve, pero sobre todo a la figura carismática, clave, del rey por excelencia, que es Hassan II? A ver, eh, yo creo que hay una cosa curiosa. no, eh, eh, los, el, eh, el, el protectorado tanto español como francés no fue traumático. Es decir, cuando se habla hoy a los, decir, eh, los que lo han vivido y luego los historiadores eh, y la relación que se tiene hoy con el, eh, con Occidente, o con Francia y con España eh, desde Marruecos, no hay trauma. No hay trauma porque eh, fueron dos protectorados inteligentes se mantuvieron las figuras de, de gobernanza, es decir, el sultán que era en ese momento Mohamed, el, el, el, el Yosef, después Mohamed V, los mantuvieron. Eh, se mantuvo una estructura de Estado eh, marroquí eh, y los grandes reinventores de la tradición moderna marroquí fueron los franceses, fundamentalmente los franceses, y los españoles. Entonces, hoy nosotros somos el producto reinterpretado de esa reinterpretación que hicieron el protectorado francés en el sur, más vasto, y el protectorado español en, en, en el norte de Marruecos Es decir, eh, el, el, el, el Estado marroquí actual eh, es la creación... Eh, de un señor que se llama Liote, el residente general eh, eh, francés, que trabajó, es decir, un, un iluminado, un señor así con un militar, un militar curioso, es, es, es un personaje muy novelesco, muy interesante. Eh, eh, se enamora de, de, de, de, de, de Marruecos por, por esa tradición milenaria y, y luego por, por ser lo que es ese país de rupturas. ...y de continuidades... ¿no? ...y se pone a estudiar... ...lo que es la estructura... Eh, ...mahzaniana del Mahzan... ...de lo que es el Estado tradicional marroquí... ...y lo, lo reinventa... ...cuando llega, cuando llega la, la, la independencia... ...los marroquíes no rompen... ...con lo que aporta el colonialismo... ...los marroquíes lo que hacen... ...se apropian... De lo, que, de lo que dejan los franceses y los españoles y lo adaptan a esas necesidades eh, históricas, es decir, de lo que es la, indep la, la independencia. Hubo un momento curioso, o sea, porque el, el Marocos, el, la, la monarquía moderna es un invento del movimiento nacionalista. Porque, claro, es decir, estamos hablando hasta... Hasta los años 30, 30, 35, el sultanato es un concepto arcaico, eh, decir, eh, feudal, con una estructura eh, bastante curiosa, y por eso, yo creo que hasta, que hasta la llegada de, del, ¿cómo se llama? Del, del, del protectorado, los marroquíes han estado peleados unos, unos contra otros durante, decir, ahí no, no, no, no conoce, no, nunca se ha conocido la paz, o sea, siempre se han estado peleados, o sea, porque el vecino, o sea, okay. eh, hasta que llega, entonces el, el, llega el protectorado, re, estru, reestructura partiendo de las bases de lo que es el Marzén y estos chicos, o sea, decir los los nacionalistas que se formaron en escuelas francesas y ahí luego haremos una, un inciso sobre mi gran pena de que el colonialismo español, el protectorado español no ha generado unas élites capaces de, de, de, de, de, de hacer contrapunto al, al, al protectorado francés. Los franceses arrasaron y los descendientes de los franceses arrasaron y siguen arrasando porque al fin y al cabo es, es, son poderosos y, y, lo, y los franceses lo hicieron bien. ¿no? Entonces, estos chicos formados en las escuelas francesas educados por las escuelas públicas, eh, coloniales, eh, eh, francesas, todos hijos de notables, muchos urbanos y algún rural, notables o sea, notables rurales, que atraían hacia centros educativos eh, urbanos para formarles. Entonces, y eso es lo que después dio esa élite. Eh, y esa élite, eh, lo primero que hacen es recrear la idea de monarquía. Entonces, Mohamed V, que fue un gran rey, fue la creación maravillosa de un movimiento de jóvenes nacionalistas eh, que sin romper con su identidad habían absorbido, eh, bueno, decir... decir eh, la filosofía, sobre todo la filosofía, la filosofía francesa, la, la filosofía política francesa y con ella reinterpretaron el, el, el poder. ¿no? Es pues una de las cosas, por ejemplo, es, un, es una anécdota maravillosa, es decir, el momento crucial, porque eh, las, las ne la necesidad de, de crear mitos fundacionales, ¿no? porque claro, es decir, eh, nosotros las sociedades somos verdaderas, verdaderas creadoras continuas de mitos fundacionales, entonces, nuestro último mito fundacional, bueno, antipenúltimo porque siempre hay, hay, hay mitos, fue que un día todos los marroquíes levantaron la cabeza y vieron a Mohamed V en la luna. Porque en ese momento circulaba una, <risa> una moneda con, el, con la efigie del rey y partieron el marketing político maravilloso de gente... Son, son maravillosos entonces partieron de esa moneda y dijeron el rey está en la luna y todos los marroquíes mirando sí sí está y yo preguntaba a mi familia mi padre lo no dudaba pero pero pero pero otra gente se lo, se, lo, se lo creen se lo creen profundamente un día los 8 millones que tenía marrocos en ese momento vieron al rey en la luna. Y eso fue el inicio del proceso de independencia. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Es el movimiento nacional aislado o que también cierta inteligencia, ciertas élites cierto, eh, francesas que ya estaban perdiendo fuerza afuera, no querían perder Marruecos Y ayudaban a que la transición no fuera traumática, como lo fue en Argelia. Entonces facilitaron. Entonces, eh, eh, ese es el primer paso. El segundo paso era, eh, los franceses su supieron, eh, ¿cómo si se dice? Filtrar. Pero claro, dentro de estos jóvenes, ya el comunismo el, el estaba en boga, o sea, es decir, yo creo que empezó a... ...a imponerse, ¿no?, y, y dentro del, del, movimiento, este, del movimiento nacionalista... ...y hay much, muchísimos, eh, uno de los grandes líderes que desapareció en, en París... ...Mesdi Ben Barca, fue el, el, ¿cómo se llama? El, el secretario general de la... ¿cómo se llama? la internacional, eh, la Tricontinental... O sea, ...es decir, un gran movimiento eh, socialista mundial, fue asesinado. Y ese era el gran líder de, las gran, ...de la gran transformación que tuvo, que tuvo Marruecos durante ese, ese, ese momento. ¿no? Entonces, es decir, eh, eh, eh, he hecho esto, lo que, hace, lo, que empiezo, lo que empieza a ocurrir es filtrar... ...y ir un poco incorporando a élites y personalidades seguras... ...y afines a Hassan II, porque Hassan II era el vínculo entre el pasado el presente colonial y el futuro vinculado al presente. Tenemos, por lo tanto, una monarquía recauchutada, es decir, una monarquía profundamente tradicional, que sus raíces y su identidad están en la historia, que de pronto se adapta a un mundo nuevo después de la experiencia de los protectores de su encuentro, que también lo vivieron los egipcios, lo vivieron los sirios, etcétera, etcétera. Pero solo sobrevivió él. ¿eh? Me gustaría ahora que, que nos contaras eh, dos elementos críticos de la nueva monarquía. Primero, el concepto y funcionamiento de, yo lo pronuncio mal, ma xem, ma xem. El núcleo. y segundo, el uso que el marzem, en el fondo que la monarquía, hace de la religión y en concreto de las corrientes islamistas cuando mm. le interesa ...para lograr una mayor cohesión, que son dos elementos que al español le cuesta entender. Mm. Primero, porque nosotros somos conscientes de que Marruecos es, con diferencia, en el mundo árabe... ...el que de manera natural más ha consolidado un Estado de derecho. Mm. En nuestra perspectiva no diríamos que hay una seguridad jurídica como nos gustaría. De hecho, uno de los problemas de las inversiones europeas en Marruecos es la cuestión de la seguridad jurídica. Pero está años luz del resto del mundo árabe en, en ese tema. Y bueno, hay un parlamento que funciona, hay elecciones que se suceden, por lo tanto, hay un camino recorrido que otros países, unos no han empezado y otros apenas han empezado y a veces han dado marcha atrás. Sí. Marruecos lo ha recorrido, Marruecos es un, es un Estado de Derecho en gran medida, pero el español no acaba de entender qué es el margen y cómo funciona. Y tampoco acaba de entender cómo el monarca, que en teoría es la vanguardia de la modernidad, a menudo fomenta el islamismo por temas de política interior. Mm. El tema de la seguridad jurídica no es un problema de textos. Hay un arsenal de textos maravillosos en Marruecos. El tema es la corrupción. Son dos cosas diferentes. Los textos, el corpus y la, las actitudes. Yo creo que hoy en Marruecos eh, el arsenal jurídico es muy bueno. muy bueno y sólido. El tema es otro, cómo se interpretan las, las leyes. Perdón, es muy bueno porque de verdad existen élites sí. en Marruecos, juristas, las cumplió su función, pero pues sobre todo la históricamente más importante, para entendernos, la equivalente a la complutense, que es la Mohamed V en Marruecos, durante décadas ha ido formando a personas que se han incorporado al Estado, habiendo recibido una formación muy sólida. Sí. Por lo tanto, el legislador sabe lo que legisla. Sabe, sabe. ¿sabe? Entonces, no es un tema, es un, es un inciso que es un problema de textos, no es un problema de, de corpus eh, eh, jurídico, sino, en fin, hay una lacra horrorosa que, que no, en fin, no, no, no, no se sabe cómo vamos a salir de, de, de, de ella, ¿no? en fin, o sea, es muy difícil, muy difícil y muy triste o sea, para, para la gente que, que hemos defendido otras otra visión de, de, de Marruecos el tema de la, de la del magazén la palabra es el vine, es, es una palabra es decir, que, que existe en el, en el castellano es el almacén y almacén es, es, es, decir, eh, la con, es, decir, es un elemento fundamental para la conservación conservar qué conservar los valores los principios los paradigmas de poder. Y los paradigmas de poder en Marruecos son la política, la economía, como con todo el mundo, y la religión. Y la religión de la, religi la religión sirve como un fundamento de, eh, nutritivo de, las, eh, ¿cómo se llama? de los avatares de la ideología. La religión está ahí, es decir, la religión es un, es un corpus abierto eh, eh, eh, que eh, se extrae de él las necesidades e, impuestas por los contextos y por los momentos, por los avatares, repito, de la historia. Entonces, es decir, el marzén del siglo XIX no es el marzén del siglo XIX, eh, a principios del 20, y tampoco lo es después de la independencia. El Marxen de, después de la independencia, es muy depurado, muy racionalista, excesivamente racionalista, y usa la irracionalidad como estrategia y no como vocación. No, no, no, es decir, es una estructura de Estado profundamente racionalista, bien pensada, con una gran capacidad de previsión. Y muy europea. Y muy europea. No, no estamos hablando de gente aislada, no. que sean más o menos fanáticos, sino no, no, más no. élites, más cosmopolitas, no, no. más sofisticadas, que manejan a su sociedad desde los valores tradicionales, desde los elementos emotivos e irracionales. Es decir, que yo creo que ahí en el, en el tema, en el, en lo que es la, la estructura, las élites del, del Estado son profundamente conservadores, eh, eso no significa que sean profundamente musulmanes, el tema del ser conservador, eh, es decir, no, eh, hay, hay elementos religiosos que se diluyen, es decir, no es, eh, es decir, y luego hay una cosa que yo he estado, es decir, cuando me, me, me, me, me empezamos a hablar de... de de, de, de, de, de la posibilidad de hablar en, en la universidad, y le estuve dando muchas vueltas. ¿no? Es el monarca actual, Mohamed VI. Yo soy, es decir, igual que aquí se dice eh, Juan Carliano, es decir, yo soy mo mohamediano, es decir, porque es, de, porque es de mi generación, es un rey próximo a mí. Es decir, yo con Hassan II no me lleve bien. Eh, probablemente por generación. O sea, era un señor pues que no lo, yo no entendí, no lo entendía, no entendía como. Eh, ahora con 59 años eh, <ríe> le estoy dando vuelta a las cosas y soy más como más equilibrado en mis juicios respecto a, a los, a lo, al reinado de, de Hassan II. ¿no? Pero yo soy mohammadiano en el sentido que es un chico de mi generación, eh, eh, eh, eh, viene con un ideal eh, de, de, de transición, nosotros creímos en, es, en, es, en esa traes, tra, eh, transición, y él, en realidad, eh, su vocación modernista no lo, ...la ha traicionado. Pero no se entiende bien. No se entiende bien. Su actitud que puede interpretarse desde fuera... ...como extravagante... ...es la confirmación de soy diferente... ...a lo que cierta, ciertas élites del Estado... ...quieren llevar a Marruecos. La exageración es una forma de implantación... ...de un valor, soy diferente y yo quiero, yo soy el rey, yo soy el príncipe de los creyentes... ...porque sabéis que él es rey y príncipe de los creyentes, pero quiero apoyar en lo que yo creo. No lo tiene fácil, porque el Mahazen es el Mahasen, <risa> el Estado tiene un poder... ...que va más allá o que puede ir más allá de los deseos... ...de un monarca... ...un monarca es una persona... ...y la estructura es mucho más compleja... ...entonces, es decir... Eh, eh, ...el tema, de, el tema de, de, la, de, de la religión... ...es decir, o sea, es, es, es, se ha usado... O sea, ...Hassan II... ...en el momento en que... Eh, ...curioso cómo ha evolucionado... ...se usa la religión... ...para generar una cohesión... ...y ven a, a Mohamed V en la luna... ...y es un elemento religioso... Es fe pura. Y fundamentos en textos coránicos. ¿no? Es decir, o sea, los, Y los ulemas y los faquíes eh, eh, interpretando y analizando y sí, demostrando que efectivamente es un descendiente de Mahoma y es legítimo que se le vea en la luna. Lo demuestran, se demuestra. Es fabuloso la razón humana. Es fabuloso. Eh, y esa misma religión, en el momento en que entra en juego eh, los movimientos de izquierdas, que eran republicanos, todos, es usada, la religión es usada para contrarrestar el avance de los, eh, del, de, de, del comunismo. Y se hace desde una postura eh, bastante eh, eh, moderada. Pero cuando eh, los militares, es decir, todos los, el, el, toda la historia de los jóvenes eh, oficiales, eh, el Gaddafi, el Saddam Hussein, el, o sea, todos estos señores que se hicieron con el poder en el mundo árabe, empiezan a emerger, que es una cosa, una aleación curiosa entre Islam, eh, comunismo, Gaddafi, o sea, para que nos entendamos, un ejemplo es, sería sería, sería Gaddafi, ¿no? Hassan II lo que hace intensifica la religión, mete un poquitín más, de, dos, más dosis de religión. Entonces frena a estos militares eh, eh, pseudo-socialistas o pseudo-comunistas y frena al, al, a los movimientos, eh, eh, eh, eh, no me gusta para progresista porque un conservador puede ser, en fin, comunistas, es en decir. Fin, eh, Intensifica la religión, entonces está usando la religión contra los militares y contra el movimiento, eh, ¿cómo se llama? El movimiento, los movimientos, eh, el, los militares y los, los comunistas, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Eh, inyectando tanta, tanta, tanta educación, porque esto todo es ha, ha pasado por las escuelas, es lo peor, o sea, es decir, eso es, es, es, es eh, eh, eh, empezamos a tener como una sociedad no conservadora, porque nunca hemos dejado de ser conservadores, sino eh, una ortodoxia religiosa preocupante, ¿no? Entonces, eh, eh, la lucha del Estado es intensificar más la religión para decir, oye, yo soy mucho más que tú. La legitimidad de la religión la tengo yo. Y si tengo que ser yo el más, ¿cómo se llama?, el más uh, uh, ortodoxo, lo voy a hacer. Tú no lo vas a hacer, porque la legitimidad es mía. Y eso, ese moment, este momento, este justo momento, estamos viviendo esto. Por eso te digo, la, la, el, el rey, la figura del rey, la, la metáfora de la acción, la metáfora, eh, del, de la metáfora de, del gesto, ¿no? eh, esa excentricidad está más relacionada con soy diferente, yo quiero un Marruecos moderno, yo no quiero lo que está pasando. Él. Pero, eh, por otras partes, es probable. ...que estén respirando eh, de otra manera... Por, por, ...por otros pulmones, ¿no? Me gustaría, si te parece, cambiar de tercio... ...y centrarnos en esta segunda parte de la conferencia... ...porque, aunque parezca mentira... ...ya hemos recorrido más de la mitad del tiempo... ...que decía nos ha concedido... En, ...en concentrarnos en la relación bilateral... ...entre los reinos de España y Marruecos. Eh, antes comentaba a Cecilia con buen criterio... ...a pesar de que era contra de Cecilia que eh, nuestras relaciones son relaciones de vecinos y nunca hay relaciones de vecinos cómodas eh, y siempre tienen un punto psiquiátrico las relaciones entre España y Portugal requieren un psiquiatra para poder entenderla porque mira que son sencillas y como conseguimos... Tendría que ser un psiquiatra judío <risa> Un psiquiatra judío es un y aparte... Psiquiatralista, que cueste <risa> Para que nos con las fronteras son más racionales pero también son muy complicadas Con, con la, las relaciones con Marruecos tienen dos puntos añadidos uno, la identidad española la antigua, no la presente se construye contra el moro es la, la, la afirmación de que para ser español hay que ser católico no. primero, el moro el judío y el protestante ¿Mm? que son los tres sí, es que... que la Inquisición va a perseguir para depurar el alma española eh, ocho siglos de ocupación y evidentemente eso tiene un trasfondo de profunda desconfianza. Desconfianza que se va alimentando con el paso del tiempo, muy especialmente durante el protectorado, con el mito del moro traidor, donde la crisis anual es fundamental al mismo tiempo, porque esto es un juego siempre, como, como todo elemento, elemento psiquiátrico, de bajas es imposibles. ¿no? O sea, el moro traidor y, y la unidad militar más laureada son los regulares, de los que algo sabes, estupendo. <risa> <risa> Algún nos pondremos de acuerdo. El moro traidor o el grupo de regulares son las unidades más laureadas del evento español. Este juego es continuo. ¿no? Hay una desconfianza profunda que básicamente nace del desconocimiento. Con el portugués y con el francés lo vamos a llevar mal porque somos vecinos, pero nos entendemos divinamente. Con el marroquino porque hay un problema de empatía cultural profunda. Lo sí. antes al principio, con toda razón, que eh, eh, Marruecos no tiene un mal recuerdo de los protectorados. ¿no? Sí. Eh, yo vengo de ahora de, de pasar una semana en Guinea Ecuatorial intentando no contaminarme ni con el dengue, ni con. El, no. y, y lo que me he encontrado es que hay una añoranza el colonial, cosa que puedo entender. Eh, eh, en Marruecos, lo que yo he vivido contigo en una exposición pública en la Universidad Mohamed V con el rector entonces delante, hoy ministro de Educación, es una persona que levanta la mano y me pregunta por qué España no, no está más presente en Marruecos. Vamos a ver, ¿no? o somos los malos del protectorado o, o somos los buenos. Pero, venga, tenemos que ponernos de acuerdo. Bueno, lo fascinante de estas relaciones de vecinos es la profunda irracionalidad eh, que, que, que nos marca. ¿no? Los barroquíes eh, sienten enorme interés y atracción por España, los españoles sienten enorme interés y atracción por Marruecos hay un montón de españoles ya demenciados que no pueden dejar de viajar continuamente a Marruecos, mm. que se pierden por el Atlas literalmente se pierden, no hay que buscarlos se caen, <coughs> se caen ¿no? todo tipo de, de, de variables son dos países que sienten una enorme atracción y que no se entienden porque no han hecho el esfuerzo de empatía cultural, de comprender las claves de la otra cultura. Queremos entendernos como si fuésemos España-Portugal cuando esto no puede ser así. Pero es que no, no es que no se entiendan. Yo, en fin, tampoco se han puesto a, a ellos. Yo creo que tampoco. No creo que sea. Eh, a ver, yo, en mi experiencia. Eh, en fin, yo he defendido. Eh, ...españa, porque creo en el modelo español y, y, y lo creo, creo en él... ...y he intentado, partiendo de, de, de para los paradigmas de la transición española... ...pues, eh, inyectar cosas y intentar eh, introducir cosas en, en, en mi país... ...en el, la gobernanza en, en mi país, en la universidad... Eh, eh, ...y lo he hecho desde, desde, desde Marruecos, ¿no? ...mi vínculo con España, es decir, siempre, decir, esto es mío, es decir, no, no, no... Eh, ...pero yo nunca había vivido aquí, todo lo he hecho desde ahí, viajaba, de verdad, continuamente... ...pero vivir el día a día, no. entonces, claro, eh, eh, hispanista, investigador y tal, pero, es decir, hay que vivir las cosas, sea... Y eso en fin, ha llegado ahora tarde, o sea, tengo 59 años, pero estoy en ello, ¿no? Y llevo dos años aquí todos los días. Es decir, yo invito a mis amigos a casa, voy a casa de mis amigos, voy, en fin, tengo una vida social, ¿no? Y estoy a la escucha. Y es una escucha diferente. Es una escucha desde dentro, aunque yo nunca me he sentido desde fuera, nunca. ...en mi vida, o sea, yo me he sentido desde de dentro, ¿no?... ...pero ahora es una escucha más, más, más inteligente, más productiva, ¿no?... ...y lo que me doy cuenta, eh, y, y, y el miércoles es, un, es, es la base de mi comentario... ...porque hay una reunión, una audiencia, eh, es decir, eh, y quiero, quiero contar eso... Es decir, eh, el, el, ¿cómo se llama? el pasivo de simpatía que tiene marrocos aquí es maravilloso... Y eso no, no, no lo... Vas a las cenas y siempre hay alguien que tiene un padre, un abuelo, un tío, una prima, que tiene algún vínculo sentimental, afectivo, con ese país. Y eso es un pasivo que se puede trabajar. Entonces, yo creo que el tema, el tema y estamos en un buen momento, cuidado, yo creo que eh, se han dado... Pasos importantes desde España. Marruecos siempre tuvo una política de Estado clara para España, con sus cosas buenas y sus, sus aristas, pero siempre tuvo una política clara. Eh, la transición española no consiguió tener una política de Estado para Marruecos, pero sí la está teniendo. Y por eso estamos pasando por un momento maravilloso. Es decir, yo qué sé, decir, el, podemos tener diferencias, pero los intereses están por encima de todo. Y los intereses ya no son intereses económicos o intereses de orden comercial, sino el equilibrio regional. Yo creo que el, la clave de la seguridad es importantísima en las relaciones entre España, España y Marruecos. Y lo estamos viendo. Yo tuve que escribir una. como una, dos noches sin dormir, escribiendo cartas como loco a amigos de Marruecos diciendo: ¿Qué está pasando en las vallas de, de, de, de, de, de, de. la valla de. de, ¿cómo se llama? de, de, de Ceuta, que. Eh, ¿Cómo se llama?, comandos organizados asaltan un país soberano delante de los ojos de las fuerzas de seguridad de otro. Es una locura. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo los dos? Y eso, yo creo que esa clave es importantísima. Es decir, ya no, de verdad, es decir el, el, el bienestar, tenemos que ser egoístas. Los dos países tenemos que ser egoístas. Porque por encima de todo, lo que tenemos que defender es la viabilidad de nuestra estabilidad. Y la viabilidad de nuestra estabilidad pasa por el hecho de que nos entendamos. Y de que las aristas las dejemos en el bolsillo y pasemos de ellas, porque, porque, porque no son tan graves, de verdad. Una de las, de las pocas ideas claras en la de política española sobre política internacional es que España y Marruecos tienen un destino común, quieran o no. Sí. Es una de las pocas ideas de política exterior que son comúnmente admitidas. Lo que eh, desde aquí se vive con cierto dolor es que el Marcén, a veces para negociar con Bruselas, hace cosas que ni Bruselas entiende ni puede entender, ni Madrid entiende ni puede entender. Que a lo mejor Argelia puede entender. Porque Argelia está ahí. Ya, ya. Pero, <risa> que son, que son maneras de negociar. <risa> o sea, si, si, está, si Madrid está presionando a Bruselas para que Bruselas aumente la aportación económica a Marruecos para mejorar el, tema, el sistema sí. de las vallas, eh, es una cosa que podemos entender y podemos entender que Marruecos esté presionando, igual que está presionando Madrid y como presiona París. Pero a veces la forma de actuar de Marruecos pues, no se da cuenta de que, de que Bruselas no lo va a entender y que tiene efectos negativos. ¿no? Y aquí es donde nos encontramos con los problemas claramente culturales. O sea, es verdad que las élites marroquíes son muy cosmopolitas. Es verdad que la siguiente generación se está educando en Madrid, se está educando en París, se está educando en, en Nueva York. Eh, bueno, es una cosa que muchos españoles no saben, la cantidad de jóvenes de las mejores familias marroquíes que están estudiando en Madrid. Es impresionante. Naturalmente, eh, como buenos miembros del marcel, no se distinguen en nada por la ropa ni por el acento. <risa> Nadie podría notar no. que es marroquí. No. Sencillamente es una chica de aquí que podría llamarse Pilar Fernández perfectamente, pero se llama Fátima Ben, no sé qué. De las grandes familias. Sí. De las grandes, grandes familias, porque no tienen acento ni en español, ni en francés, ni en inglés. Esto es una de las claves que, que nos cuesta entender. La élite marroquí que es mucho más sofisticada que la española. O sea, un jovencito marroquí habla cuatro idiomas. Un español habla el español regular. Y quizá apunta a un segundo idioma. Pero un, francés habla, un marroquí habla cuatro o cinco idiomas bien. Idiomas? No, es, solo, es curioso eso, lo de la. De la eh, pero vamos a lo, lo, lo, lo de. ¿cómo se llama? El tema de. Eh, hay que verlo desde. Es desde decir, yo creo que. Uh, hay cosas. No son temas culturales. Son temas de ordenamiento eh, eh, táctico en política. Es decir, Marruecos es lo que, lo que hemos dicho, es un país encerrado en su propio aislamiento. Y vive del aislamiento. En un mundo globalizado. En un mundo globalizado. <risa> Te he dado la clave, ¿no? <risa> Entonces es un horror eso. Es decir, claro, ¿qué pasa? Tiene al amigo argelino <risa> una cosa horrorosa. Somos, somos iguales. Argelia y Marruecos no hay nada. No, hay, no, no, no es, un, es un mismo país, o sea, es una misma sociedad, ¿no? con familias divididas, o sea, los apellidos. Y, incluyó la tuya. Eh, eh, incluyó la mía. Es decir, o sea, yo tengo mi, mi, ¿cómo se llama? mi abuela materna, eh, es. Eh, no, mi, perdón, ya estoy. Mi abuelo paterno es. Eh, materno es argelino. Es decir, eh, como muy mezclados, como. Hiper, muy, muy mezclados entonces la cuestión ahora es decir que en un momento dado eh, eh, ah, la, eh, eh, los marroquíes sobre todo durante la transición i, intentaron usar la democracia como un elemento de seducción a, a, a occidente sobre todo a Europa Oye, querernos, vamos, queremos ser demócratas que hemos, y, y, y, y claro la democracia cuesta dinero y se necesitaba ese dinero y ese dinero es decir, no ha llegado Allá. entonces claro nosotros queremos ser demócratas estamos resolviendo temas muy complicados en aquí Europa está muy implicada es el tema de los flujos los flujos migratorios porque barbocos no ha hecho nada para que toda la toda, o sea, ahora os cuento una anécdota que me pasó, me, me pasó en Siria es decir una cosa curiosísima en el 92 entonces el, el, el, cuando hay crisis de este tipo el marroquí, el ministro, o sea, los políticos marroquíes dicen bueno, a ver, a los turcos le estáis dando X y los turcos son, son, son, son desde la perspectiva marroquí ¿eh? nosotros somos buenos, somos estupendos somos más occidentales que los queremos, los queremos y, y a nosotros nos das cuatro duros pues vamos a molestar un poco yo no sé si es cultura o otra cosa, no, no, tampoco, no lo no sé. Ese es tan, ¿sabes? Ese es el tema, porque claro, hay un tema de, de, ¿cómo se llama? Hay un tema de, de comparación, y el tema ahora actualmente es, joder, Marruecos hizo una una cosa es decir lo que se llama la, la, la justicia transicional sea, hizo cosas la, la transición marroquí es la transición que tampoco era fue transición es un paso de, de, de un monarca a otro que un monarca un poco duro a otro menos pero que lo hemos llamado transición política y se han hecho cosas se han hecho cosas muy buenas extraordinariamente interesantes para tener una eh, eh, ...una sociedad basada en el derecho... ...es verdad, y se hizo, ¿no?... ...pero se hizo como un elemento también... ...porque el aislamiento lleva... ...a esa sensación narcisista... ...oye, quererme... <risa> ...y nadie lo quiere... ...entonces, hay actitudes del Estado... ...del Mahzán... Eh, eh, eh, ...ante eso... ...pero me, me, vas a, me vas a permitir lo de la inmigración... ...hace en el 92... ...y os lo voy a contar... ...porque... Eh, eh, eh, yo ya, en el 90 yo era, yo, yo era profesor de la universidad y ahorraba durante todo el año y me venía a las bibliotecas aquí, o eh, sea, a gastarme los ahorros de la, de la universidad y a pasármelo bien. y, sí que se <risa> eh, y, y eh, En el 90 yo estaba en Ávila con un grupo de amigos... Y eh, el 90 era la Guerra del Golfo, eh, a mis amigos de toda la vida, es decir, amigos españoles, porque en fin, de toda la vida. ¿no? Y hubo una cosa curiosísima que yo no me enteraba, o es sea, decir, empezaron a hablarme del vosotros, ¿no? vosotros, vosotros, y yo no me, no, no me daba por entendido, ¿no? y de repente dije, pues, joder, sí, claro, yo soy, yo soy el vosotros. Claro, el, el, los árabes, los tal, tal, vosotros, vosotros, vosotros, vosotros... Y, y me di cuenta. ¿Qué pasa? Esto se suma la implantación del de el visado, porque nosotros viajábamos sin ningún problema, pasaporte, entras, sales... Nunca hubo... Yo nunca tuve, de verdad, nunca tuve ningún problema. Es decir, entrar, salir, vivir, convivir... Y empieza a imponerse los visados y de repente... ...nos empezamos a encontrar con unas colas de 5 kilómetros... ...que había que alquilar personas... ...que te hagan la cola durante dos días... ...para llegar a la... Y bueno, ¿para qué? O sea, entonces, ese vosotros... Eh, ...esas colas... ...dice, bueno, vale, o sea, si soy vosotros... ...yo tengo que descubrir algo... ...o sea, empiezo a descubrir... ...que existe un mundo árabe... ...porque la verdad, yo en ese mundo cerrado... ...este Marruecos, maravilloso... ...con el atlas el mar... solo ve Europa... Solo ve el Estrecho de Gibraltar ya está, es decir que no, no hay no, nuestra ese es, es nuestro paradigma sentimental es eso no hay otra es decir no hay visión de, de, de. es nuevo eso lo de la relación con Oriente eh, la, la religión es una cosa no, nueva en, en Marruecos ¿no? entonces empiezo a viajar a, a decido viajar y a descubrir el mundo árabe y el primer viaje lo hago a Jordania. Compro mi billete, nadie me dice nada. Como somos hermanos árabes, pues joder, yo puedo coger mi pasaporte, mi mochilita y me, me, me, me coloco en Amán. En, en, en, en, en, es como mi casa, ¿no? Pasé dos días en, en la policía porque no llevaba visado. Fue, una, fue una, una de las experiencias más traumáticas de mi vida. Llego, visado, y digo, yo visado como a un país hermano, visado. Y ahí, durante, es decir, el viaje posterior, eh, eh, fui ya con visado. entre con visado, en Siria se me acercó, sí, sí, con visado. Eh, eh, eh, conocí a un chico, un chico sirio se me acercó. La relación, claro, con los marroquíes, en, eh, eh, volviendo a tu primera pregunta, no, está, no somos bien vistos. Porque bereberes, eh, medio judíos, o sea, eh, en Oriente nosotros no somos eh, hijos de brujas, o sea, hay una cosa rarísima respecto al, al, eh, al Atlas, al ¿no? el mundo, el mundo del Atlas, al mundo bereber, ¿no? porque Marruecos no deja de ser un país bereber, ¿no? para los, los orientales más puros ¿no? entonces, este chico, entonces cuando, cuando, cuando yo decía marroquí me, me, me evitaban preferían que fuera italiano yo, yo no soy italiano yo son... <risa> no, yo soy italiano orientalista no soy orientalista yo bien. y este chico se me acercó me trató muy bien y al final supe por qué y me pidió un favor, que mi padre intercediera para que él atravesara el estrecho. Que él, del desierto de Siria, vendría a Marocos. vale Que mi padre, porque él pensó que yo soy hijo de un potentado, le ayudara a atravesar el estrecho... Pero le he dicho, sí, me dice, España está ahora la cosa mal, la inmigración es un horror, ¿estás que, que, que, loco? Estoy... Me dice, no, no, yo no voy a quedarme en, en, en España, voy a ir a Cuba. ¿Cuba? ¿Pero estás loco? Me dice, no, no, no, yo no me quedo, no me gusta Castro, no me gusta. Yo quiero irme a Miami porque tengo familia. La globalización. Desierto de Siria. Marruecos. Atravesar Cuba, pero el objetivo es Estados Unidos. Nadie puede contra eso, salvo una política a nivel global inteligente. Y Marruecos y España pueden liderar un proyecto en la gestión de la, de la globalización. Y para que lo puedan hacer, tienen que ser más inteligentes, tienen que ser egoístas la estabilidad es fruto, tiene que ser fruto del egoísmo, tenemos que sobrevivir. Son ya las nueve menos cuarto, eh, apenas hemos tocado a la mitad de los temas que yo hubiera deseado, queda aquí en guión, es decir, ya piensa que yo improviso, pero yo trabajo los temas, queda un montón de temas que, que tocar, pero lo que no podemos es ser, ser mal educados sino permitir a las personas que nos han acompañado esta noche pero hacer cuantas preguntas hablo demasiado no no no no no no has o sea, lo que tenías que hablar el problema es que es mucho tema eh, las relaciones entre España y Marruecos es un tema fascinante es mucho más complejo de lo que la gente cree como tú bien sabes porque lo has vivido nuestros alumnos viven muy intensamente la experiencia aquí tenemos a dos estupendas alumnas de la segunda promoción eh, que estuvieron contigo en Marruecos y, y saben de lo que estoy hablando. Bueno, es el momento de, de ceder el micrófono y puedan hacer cuantas preguntas consideren oportuno.